Animación. Ah, espectacular. ¿Esta gente de dónde? Suarre, provincia de Santa Fe. Grande. Visitándonos. Acá la tenemos a Carlito. Doblete y doblete nomás. Muy bien. ¡Hija! Ah, oh, ok, viene. No, tengo chido de costado encima por eso, tío. Sí. Bueno, vamos a volarlo. Al agua. Vamos que se va. Dale. Dale, lárguelo nomás, para abajo, ahí va. A ver, muy bien Buenísimo Ahí estamos sacando de adelante no, no. Empezamos, no, empezamos, dale. empezamos, empezamos de ¿Vamos agua? a la uva Dale Vamos, va. dale, dale oh, con ganas para abajo, para vaya ¡Vamos a ¡Vamos a ¡Vamos a